Buenas noches. 10 de agosto de 2050 y seguimos con temperaturas muy altas. Ya van 10 días en gran parte del país con valores por encima de la media. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas durante las próximas horas porque la masa de aire sahariana se va a mantener sobre España a lo largo de los próximos días. Aunque lentamente se irá retirando, seguiremos hablando de mucho calor, sobre todo incluso más. ...especialmente en las comunidades bañadas por el Mediterráneo... ...allí suben las temperaturas y además se incrementará la mala visibilidad. Hoy hemos tenido avisos activados de nivel rojo... ...por temperaturas máximas superiores a los 44 grados... ...en gran parte del centro del país... ...mañana se repiten estos avisos... ...porque las temperaturas como decíamos se mantienen o incluso suben. De hecho durante los últimos días las temperaturas máximas... ...han estado entre los 44 y los 45 grados en la capital... ...pero las mínimas han estado entre los 27 y los 29... por eso entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana que serían las horas de sueño encontramos valores para dormir entre los 28 29 y los más de 40 grados es difícil conciliar el sueño estos días en gran parte de españa mañana y supo? Ah, <risa> con mucho calor pero bien <risa> uh. el calor está el calor está bueno, que hace muchísimo calor, es horrible. Y tienes que estar tomando muchísima agua todo el tiempo y caminar pues, buscando la sombra siempre. La, ¿La calor horrible. Pues va, porque no estamos acostumbrados a tanto. Right. Pues mucho calor, ¿eh? A la sombra. ¿Usted crees que estos sudores son de la sombra? Con no. no, sombrero, protección solar, agua. No me de puente es vamos, imposible, ¿eh? Vaya día de calor espantoso. Y mira que yo he vivido días de calor. Hoy hace 37 años que me casé y me acuerdo que fue 41 grados. Hoy nos parecería fresquito y entonces fue una temperatura récord.